¡Vecina! Dígame mi vecina. Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que vea. Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques un cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que un cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud, nuestros servicios, más cerca de ti, más cerca de ti.